Ten... Uy, cuatro vidas. ¡Uy, sí, ¡Ayúdenme, por favor! Me estás? comiendo el Acá salga bien que me estás comiendo el barla. ¡Ay, lo no veo! <risa> <risa>